Bloque de órdenes con oferta y demanda Este video te va a explotar la cabeza Siempre te trato de tener información de alto calibre de alto valor A medida que me voy haciendo mejor te lo voy compartiendo Obviamente más a profundidad lo hago dentro de mi canal Elite Privado de Trading Donde te puedo dar la mentoría más personalizada Y te puedo dar las plantillas mucho más avanzadas con sus indicadores Y el paso a paso para llegar a la efectividad Obviamente tienes que seguir todo lo que yo te diga así como lo vas a seguir en este momento que estás viendo en este video porque lo vas a estudiar, lo vas a profundizar. Recuerda que el trading es una profesión. Entonces, bloque de órdenes con oferta y con demanda. Esta zona de aquí, toda esta zona de aquí, toda esta zona de aquí, es una zona de bloque de órdenes vendedores. Traders, miren que estoy en semanal. Y la próxima zona es esta de aquí. Son bloques de órdenes muy importantes donde yo ya me puedo ir a diar y puedo tradiarlo desde ahí. ¿Ok? Son bloques de órdenes muy importantes. Vuelvo y digo, los más importantes a nivel tendencial que está haciendo que la decisión del precio sea bajista. Siempre hay que tener el contexto mayor, así si operes en 15 minutos en... En una hora, en H4, siempre el análisis es a nivel macro y micro. Siempre, siempre los mejores traders que yo he encontrado, que conozco. Y obviamente yo operamos con oferta y con demanda, pero desde haciendo el análisis desde temporalidades mayores. Entonces, podemos encontrar también este otro que es un bloque de órdenes, donde dentro de cada bloque de órdenes, que solo hablo más a profundidad, se encuentra... La manipulación del precio. El precio está manipulando de arriba abajo. Entonces, como entiendo que el precio está manipulando de arriba abajo, no tengo ni idea cuándo se va a liberar el precio, sea que operes índices sintéticos o sea que ofere, operes aquí en Forex. Pero luego, cuando sale, sale disparado. Manipula, sale disparado, porque en cada bloque de órdenes, obviamente se tienen que activar los, las órdenes. Son bloques que están puestas aquí. Hay bloques de órdenes ahí puestas. ¿Sí? se van activando a medida que el mercado se va dirigiendo a esos precios. Es decir, ahí están como programados, por decirlo de algún modo para que me entiendas. Entonces, asimismo, cuando se activan todos esos bloques de órdenes, el precio decide hacer su breve liberación del mismo. Es así de sencillo. Es como lo que está pasando acá y luego hará su liberación. Bien sea a la baja o bien sea al alza. más posible es que obviamente... Creería yo que fuera la baja, si lo estamos viendo desde este contexto que les estoy mostrando. Entonces aquí podría ser otro bloque de órdenes importante. Donde se mueven muchos pips importantes, no importa que estés en semanal. Puedes irte luego a temporalidades menores y empezar a operar 500 pips. Empezar a operar aquí 900 pips, 1000 pips. Entonces... Traders, es así de sencillo, es así de fácil, es así de efectivo. Simplemente tienes que venirte a temporalidades mayores. Luego te vas a diario y empiezas a encontrar ese bloque de órdenes en diario. Y ahí lo tienes. Entonces pues Ya estarías operando, obviamente estarías buscando tendencia bajista. ¿Sí? Es decir, ventas. Ya sabes que desde semanal, por ejemplo aquí, puedo yo cruzar una línea de tendencia aquí. Y ahí puedo irme a diario y entender hacia dónde quiere ir el mercado. Para que no haya desenfoque al momento de bajar a diario. Es importante que tengas claridad en el mercado para que cuando entres a una operación, en una operación te puedas hacer por lo menos el 5% de la cuenta. O puedas hacerte el 7% de la cuenta. Y luego con esto mismo apalancarte. Es la estrategia que yo manejo. Es la mejor estrategia para mí a nivel ganador. Y que se mantiene a través del tiempo. Además de que me brinda rentabilidades del 20%. No lo voy a dejar de hacer porque... Porque sí, porque ya es muy efectiva para mí. Entonces, te la estoy compartiendo. Entonces, claro, buscar esta venta, imagínate cuántos pips, por cuántos pips podrías estar yendo. Porque recuerda que operamos, es un precio. Estamos operando un precio. Ganamos por la diferencia del precio. El apalancamiento solo es una consecuencia de la cantidad de nuestra cuenta. De cuánto nos queremos, con cuánto nos queremos apalancar con la base de nuestra cuenta. O posiblemente con la rentabilidad que ya tenemos de esa cuenta entonces todo esto es importante preste mucha atención usted traders bueno master pero ya estoy poniendo en práctica ya estoy logrando mejor rentabilidad pero aún así quisiera mejorar más entra a mi canal Elite de Trading donde yo te comparto todo lo más avanzado, la plantilla, absolutamente todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo lo más avanzado para volverte en un máster. En un máster de verdad. Entonces mira, con la línea de tendencia te puedo mostrar cómo así mismo se está inclinando el precio. Obviamente a favor del bloque de órdenes mayor. Es así de sencillo, es así de efectivo. Entonces así mismo vas a buscar ventas por esa cantidad de tiempo. Entendiendo que después de todo impulso que realiza el precio, algo básico del trading, tiene que haber un pequeño retroceso, un gran retroceso, para luego venir un impulso. ¿sí? ¿Qué tipo de movimiento está teniendo el mercado? ¿Qué ritmo está teniendo el mercado? Esa es otra pregunta muy importante. Fíjate que cuando yo analizo el mercado, a mí se me pasan muchas cosas por la cabeza. Obviamente no las dibujo todas, pero muchas cosas estoy viendo cuando estoy mirando el mercado. Entonces... Te estoy compartiendo, mira, este es un ritmo de mercado Este es un ritmo de mercado, son dos consolidaciones Que si pudiéramos este, extender más hacia atrás el bloque de órdenes Digamos este, podemos volver el bloque de órdenes un poco más grande Y ajustarlo un poco más Mira como uno va puliendo el mismo análisis que ya había realizado Entonces fíjese muy bien ¿Cómo voy a buscar la venta? Eso ya tiene que ver con irte en diario y buscar esa zona donde el precio quiere terminar cayendo. Pero eso ya es mucho más complejo y lo vamos a, dar para, a dejar para una próxima ocasión. Déjame saber si tienes dudas aquí debajo de los comentarios. No olvides entrar a mi canal Elite de Trading en vivo para formarte como un trader profesional que se mantenga a través del tiempo con una estrategia sólida. Y nos vemos en una próxima ocasión. Trailer.